Buenas tardes, buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy traigo voy a dar, quitarle voz a la tele hoy traigo para enseñaros unas compritas que hice online en una tienda física y entonces pues quiero enseñaros lo que uy lo que acabo de hacer mirado que he metido por ahí ahora eh, quiero enseñaros lo que allí compré está abierto porque eh, lo hemos comprado el grupo que ya sabéis en el grupo de tripletas lo he comprado conjuntamente con varias chicas del grupo de tripletas para que los gastos de envío no fueran tanto. El envío la mujer de la tienda Loli lo ha mandado rapidísimo. La mujer se ha tomado todas las molestias del mundo y más. 15 días ha tardado correo en servirnos el paquete. Hoy por la tarde hace 15 días que salió de Bilbao. Sí de vizcaya, de erandio está en la tienda, centímetros o pulgadas y os voy a enseñar lo que allí compré pues mirad lo primero que... ¡oh! que se me va a caer lo primero que os voy a enseñar es que compré estas hoja de tony que son doradas y si os fijáis están... Eh, voy a... Voy a poner esto aquí para que no... Mirad, tengo aquí un tinglaillo puesto para que no refleje el, la luz del techo, el foco. Mirad, tiene textura. Si os fijáis, no sé si se va a ver bien, pero tiene como una hoja grabada. ¿Veis? Y vienen una, a, dos, tres, cuatro y cinco hojas. ¿Veis? Y lleva eh, como hojas veis son como hojitas no sé si se va a ver bien creo que vienen como hojitas son muy bonitas la verdad es que sí son muy chulas y hace vídeo de todas las novedades que recibe en la tienda en instagram podéis podéis seguirla, busca centímetro pulgada en instagram y ella saca allí todas las novedades y la verdad es que un día sí y otro también recibe cosas mira eh, pues hicimos el pedido porque, bueno, pues porque vimos que tenía cosas que en otro lado no encontrábamos. Compré de caden este barniz que una tapa equivalen a 100, ¿veis? Y es de caden, equivalen a 100. Y os enseño el tarro, ¿vale? Esta es la caja, aquí vienen las instrucciones en español. Tiene dos componentes: este sería uno y este el otro componente a componente b ¿Ve? y este cabe y aquí lo pone este barni cristal resiste altas temperaturas máximas de 130 grados centígrados con acabado súper brillante no genera burbujas de aire libre de olores se puede usar sobre cualquier superficie excepto Pone PE será poliuretano. No sé. -E. Lo buscaré porque no sé lo que es PE. Y la proporción es dos partes de resina por una de endurecedor. ¿Vale? Tarda seis horas en endurecerse. ¿Veis? Y bueno, y a caballo... Uy, a caballo. ¿Qué estaré yo pensando? He acabado en, en brillo. ¿Vale? Pues esto también se lo cogí a Loli. Mira, tenía una una una tinta blanca que la abrí el otro día para hacer un, el tag que subí en Instagram. Porque las cosas de lo que hago normalmente pues las subo a Instagram. Y si queréis seguirme por allí, eh, soy igual que aquí, susurro del papel. Eh, y resulta que estaba, estaba hecha a perder vale la, la abrí ese día pero estaba hecha a perder cuando mojaba el sello hacía un ruido como como la leche cuando se corta un caldo la leche como si crujiera y después estampaba y yo llegué a pensar digo me habré equivocado será esto de de cracker, de embosar en vez de tinta blanca porque casi casi casi que ni pintaba eh y después cuando ya conseguí que pintara un poquillo, resulta que conforme se iba secando, iba desapareciendo la tinta. Y entonces se la enseñé a Loli y me dijo, esa tinta tiene toda, y, y a Rosalía también, y me dijo, Mercedes, esa tinta tiene toda la pinta de estar mala. Y entonces pues me dijo, mira, eh, dijimos, bueno, pues queremos toda, la compramos una tinta blanca y nos recomendó esta, que es de Archival, y dice que ya la tiene hace un montón de años y que, y que va muy bien, ¿vale? También nos dio un tip que dijo que las tintas siempre se ponen, se guardan boca abajo, no se ponen así, así. Y bueno, pues mire, nunca te acostarás sin aprender nada algo nuevo. Y, y ya todas las tengo boca abajo, ¿vale? Pues esta que es blanca, ¿eh? Pues mira, le cogí esta frase fondo negro y la y la letra es como un bay de tin hall este vale que trae 316 stickers y es de tin hall le cogí estas pegatinas también de tin hall veis que también además de dibujitos llevan números palabras en fin muy tin hall esta le cogí estos tres cuadernillos que son de también de tin hall ve y trae un montón de, de frases son en inglés pero bueno el scrapbooking eh, en inglés veis esta que es blanca con la blanca y o sea fondo blanco mmm, palabrita en negra fondo negra palabrita en blanco y esta que viene un poquito más grande ve la caligrafía y es esta así y esta por si no la habéis visto mira qué chiquitita es ¿ves? y toda es en crudito y las letras en, en negra mira le cogí esto porque la mía la tengo toda cortada de cortar con ella con el cute pues la tengo toda queda asco y llena de pegamento y de todo y entonces me cogí esta que yo para mí es la mejor regla que he tenido la escuadra y me gusta un montón y la compré también. Ella pues recibió y lo enseñó en en las novedades que había traído. Bueno, esto también lo compré. Que estas son las mariposas de Tin Hall, que son de acetato y son preciosas. La verdad, cuántas trae? traen en 72 piezas. Veis, os voy a enseñar una de las grandes para que la veáis. Yo se las vi a cuando las compró mariochi como ella es la que compra todo de tinjol pues cuando saca un de estos veis qué bonitas son son muy bonitas y traen 72 todos son mariposas vale pues cogí esta y después en de tinjol mira cogí esta que son de flores e insectos y trae pff, el ciento y la madre mira es enorme y traen un montón a ver si lo ponen aquí en la cantidad 134 piezas y son pues también muy tinjol y trae insectos y vegetación. Trae mariposa, trae mmm, flores. Mira. ¿Veis? Tipo así, así. Y después, bueno, pues trae desde bichito así, un zapatero, mariposa, pues no sé, mirad más mariposa, seta, pues esto también se lo se lo pedí y, y yo la que voy voy buscando es una que sacó Maya en un vídeo de ella ya hace por lo menos por lo menos pues por lo menos era un año y largo que sacó que era de tim holly era de halloween y eran fotografías pero esa no hay manera de encontrarla te lo dije a Loli y me lo puedo mirando hoy en el proveedor de ella que más no lo encontró así que yo la he visto en página americana pero los gastos de ya que me van a acabar, acabar así que bueno, pues nada recibí un montón de sellos de novedades de Carabel y yo le cogí este que me gustó mucho para Halloween y tal últimamente es que no, vea. Eh, me estoy pasando yo al lado oscuro total eh. ¿veis? es este de, de caucho y me gustó mucho y le compré y hay otro que también me gusta mucho que ya se lo compraré y para eh, estampar los sellos pues cogí este acrílico, ¿veis? Para, para estampar los sellos. Es un metacrilato que es así alargado. Y este sello coge aquí para estamparlo. Porque como se te quede cojo no te estampa bien. cojo quiere decir que se te queda el aire parte del sello. Entonces, como, vamos, no es como si nada, no, no estampa bien. Y entonces cogí este. Pues iba detrás de esto? de aquí de de estos cutes, uno ya lo habréis visto hasta la saciedad lo que pasa es que yo como hacer un pedido todos los días y como ya acabo de comprar lo de los Ari y lo de la colección, que ya lo habréis visto eh, y la colección de Pagaboon, pues ya no digo, no lo voy a hacer otro pedido, solamente para los cutes, entonces me esperé y ya, pues cuando he tenido que hacer otro pedido ¿ves? Mira, los colores son muy bonitos eh, este, es rotatorio, veis, el rot yo no tengo nada de esto, no sé esto cómo irá no sé si esto tú vas cortando y a la vez vas dando la vuelta. Este es el rotatorio, que es de este color oro rosa. Y este que es fijo, que este nunca viene mal. ¿Veis? Y este que es fijo. Bueno, pues esto. Y además están, están bien de precio y se los cogí. Compré los bocadillos de la Bishop Plus porque no puedo, en el momento que meto un sello, como yo tengo muy combada la, la mía pues se me quedan así y si le meto la superficie esa de titanio que compré en amazon eh, me lo corta tanto que me lo troquela que me lo troquela donde debe doblar y entonces pues dije pues voy a comprar una de estas eh, y, y le compré ¿ves? un par de de las grandes para la, la visión le compré que estando haciendo la compra vi que habían repuesto, no, no me puedo acercar a la mesa, la, la cizalla rotatoria de Fisca y yo no la tenía y me la y se la pedí, porque como están a cambiar las cuchillas y tal, y bueno, voy a ver si vendo una de las mías, pero no la de fisca, vendré la otra, porque yo a mí la de fisca, la verdad que estoy muy contenta con ella. La verdad es que todo esto de, de esta marca, la tijera, yo estoy muy contenta, a mí me gusta mucho, ¿veis? Que es la la cizalla la rotatoria ¿eh? que dice que la cuchilla dura mucho y que corta el cartón digo bueno pues ya está y ya la tengo porque yo la que tengo la mía está arreglada porque se le cayó una pieza la perdí y, y yo con otra pieza la arreglé cuando comprando también eh, le acababa de llegar la paleta de estampería y entonces dije ah pues yo quiero una pues yo las paletas que tengo son del chino ¿eh? y bueno me van bien pero quería esta y, y me la compré y bueno me voy a comprar una paleta buena ¿eh? yo las que tengo son estas que las compré en el chino y no me van mal ¿eh? la verdad sobre todo las chicas con la grande que está grande la grande me hago un poco no es que me haga un poco es que como esta como que es más chica y tiene más más rígida y estas como se doblan más bueno pues cogí esta para probar mirad lo que me compré la button press para hacer chapita me compré es la button press con la de esta para hacer las chapas pequeñas y esta para hacer la grande vale pero como no sé cómo todavía cómo va y ya la habéis visto vosotros por ahí un montón y yo he visto tutoriales de cómo va porque yo la verdad es que no, no la he probado viene con chapa y todo eh pues ya está yo creo que ya está y ella por la compra bueno como siempre nos mete algunos detallitos y la verdad que a cada una en su caja supongo que llevará los detalles pues os pues, voy a enseñar que a mí me regaló esta eh, este folder vale que me lo ha regalado ella veis que cuánto mide esto 38 y medio por 37 y medio no lo sé pues esta y me regaló también que venía en mi sobrecito pues me metió unas florecitas de papel que ya la he guardado y y algo más que una hojita de, de un libro antiguo que no sé dónde lo he puesto pero estaba ahora mismo aquí y que me metió a un sobrecito también de estos vintage. Me metió un, un trocito de goma eva. Y me ha regalado, bueno, que yo te doy las gracias. Que es una, una plegadora de... Mira, la plegadora de... Ay, lo diré. Como esta. Esta es mía, esta la tenía yo antes. Eh, bueno, la plegadora esta Que no me acuerdo cómo se llama uh, Iba a hacer una plegadora de titanio, ya ¿sí? ve tú Y también me ha regalado un, una blondita blanca Una hojita de un libro antiguo Es que, a la verdad yo pensé que la tenía por aquí No, no, no sé dónde la he puesto Y la he puesto y he dicho Bueno, como ahora voy a enseñar lo que he comprado Pues nada, ahora, ahora no aparece Pues eso, me regaló la que la tengo aquí en el paquete con la que me mandó Eva estas tres florecitas con los dos una hoja de un libro una bandita blanca un sobrecito estampado así como muy, muy, muy vintage y esto que bueno, esto me ha dejado loca me ha encantado y, el, y la carpeta es que no si echaba pues nada más chicas estas han sido mis compritas en esta tienda <ríe> y espero que os hayan gustado a mí me han encantado porque eran cosas que yo no encontraba que me costaba conseguir. Muchas novedades. Tiene un día sí y otro no. Ya os digo. ¿eh? Novedades en la tienda. Y, y muy contenta con todo. Si os ha gustado. Y me queréis dar un like. Muchísimas sí, sí, gracias. Sí, sí. Si os gusta el ay, contenido ay, del ay, canal. Bonita. No os cortéis. <risa> me dais un like. Y os suscribís al canal. Si queréis. Y si no. pues Nos vemos cuando vosotros queráis. Hasta la vista. Cuidaros. Chao. Desca, hey. Desca, hey. De aguja, yo te dibujo, tu sonrisa en tus te el en un canal, es sensacional. Sensacional. Un álbum que busque nuevas obras diseñar Porque tú, tú, tú, tú Eres tu piel de craft of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap